Parece hacemos una campaña de conjunción de aceite. ¿Sería bueno? No? Sí. sí. Ya, entonces en todas las iglesias pentecostales la cosecha tres miércoles con unción de aceite. Tres, haga esta campaña de tres miércoles por algún motivo. Y comienza este miércoles, 5 de... 5, ¿no? Hoy estamos tres. lunes 4. No, espérate, espérate. Hoy estamos tres. Lunes cuatro. Martes cinco. Miércoles. ¿Ah? Hay uno que dice miércoles cuatro. ¿Quién es ese? Para que le hagan un callejón oscuro por ahí. que viva? Miércoles seis. ¿Ya? Atención, toda la iglesia Pedro de ¿Ah? A ver, ya no hablen, no hablen, no hablen. Hoy estamos tres, lunes cuatro. Ah, Ah, hoy es lunes, aleluya. Ya, hoy es lunes tres. Hoy es lunes tres martes miércoles 5 ay, ay, ay. yo Confundí a pensaba que era, era domingo van a orar por villa ¿ya? ya estoy viejito pero ¿qué vamos a hacer aquí? aleluya allá eh, comienza el 5 de abril del 2023 tres miércoles con unción de aceite vamos a hacerle guerra al diablo ya y este miércoles comienza aquí Chosica del norte ya en es como se llama Ferreñafe también. Y a dónde más? A todas las iglesias pendejos de costar la cosecha. ¿ya? Pero aquí en Chiclayo, aquí y en Ferreñafe. Pastor y Sainz Peña. Vamos a ver qué hacemos con Sainz Peña. Pero le invitamos para acá ya. La oración. Tres miércoles, conjunción de aceite, guerra contra las brujerías. ¿ya? Católicos, prepárense y véngase, para que no esté yendo al hospital a mendigar medicina, nada. Porque ni eh, acá vienen a llevarnos para que vaya al hospital. Incluso miembros, se enfermaron, se va al hospital. Le han operado, no sé qué le ha hecho, nada. Y al último. Vienen a llevar a alguien, ayer fue llevaron un, un hermano, llevó a un diácono para que le oren a una hermana miembra que estaba en el hospital. Y, y estaba pero bien enferma. Y llegó el hombre de Dios, predicó el Evangelio, le oró y quedó sana y curada. Y había una allá al ladito, enferma, hinchada, no sé qué cosa estaba esa mujer. Y le dijo, pastor, óreme. Ya pero el hermano le, le dijo, no me diga pastor, porque no soy pastor, soy diácono. Cuando usted vaya al hospital le diga, pastor, usted no contienda con la persona, ya. Sea como un niño en la malicia. Sea o no sea pastor, usted no diga nada. Usted acérquese a la persona y diga, vengo en el nombre del Señor Jesucristo para predicarle primeramente la palabra de Dios.